Estamos aquí para presentar eh, una nueva edición del calendario solidario que un año más edita el proyecto Mastral y que un año más va en beneficio de las asociaciones Aja Torrevieja y Gals. Eh, ya son con estas nueve ediciones de nuestro calendario solidario, un calendario que tiene 12 bonitas fotografías de Torrevieja cedidas por sus autores de manera totalmente altruista para este calendario. Y por mi parte y por parte del Proyecto Mastral queremos agradecer a todas las entidades que han colaborado como patrocinadores del calendario para que esto sea posible y agradecer también a las personas que han cedido sus fotografías. En nuestro especial recuerdo también a, a una de las personas que tiene fotografía en este calendario, pero que no puede estar, no está con nosotros, es Silvia, y tiene una fotografía muy bonita en uno de los meses del calendario. Os animo a todos a comprarlo en uno de los puntos de venta que tenemos habilitados y colaborar tanto con AFA Vieja como con GAS. Eh, buenos días, eh, solo agradecer un año más a, a Proyecto Mastral, que siempre se acuerda de nosotros para la donación de, de este calendario solidario. Eh, cada, vez, ...cada año se mejoran más en las fotografías, en la presentación... ...y solo eh, animar a la gente que por tres euros... ...tienen un calendario muy bonito de Torrevieja... ...y ayudan a los demás, gracias. Buenos días, igualmente... ...no voy a repetir las palabras de agradecimiento de Rubén... ...y de mi compañera, pero... ...infinito agradecimiento de Legáis a Proyecto Mastral... ...por el esfuerzo que hace y la atención solidaria con, con todas las asociaciones que, que cubren y bueno, eh, dar las gracias también a todas las personas que hacen posible el calendario, a los colaboradores de, de Rubén, del proyecto Mastral, así como a todas las personas que desinteresadamente pues, aportan sus fotografías y sus trabajos para, para que esto salga adelante. Quiero también eh, mencionar eh, lo que es el bucle de la solidaridad entre todas las personas, de la forma en que nosotros desde GaES hemos hecho beneficiario de nuestra futura disolución, si algún día se disuelve Gaes a AFA Torrevieja, para que revierta a las asociaciones de Torrevieja lo que a nosotros nos entra, de parte de todas las asociaciones que colaboran con Gaes. Muchas gracias a todos.